está viviendo grandes cambios. Eso es algo muy bello. Que yo, como Mapuche, quiero que se hagan realidad. Estamos aquí en Plaza Dignidad por los presos políticos Mapuche, por la niñas Mapuche, haciendo resistencia. ¿Sí? ay, ¿Me puedo sacar una foto contigo? Sí, obvio. Bendiciones. Igualmente. Me encantó verte. Vietnamia, Que le vaya bien. Cuídate. Gracias. Para nosotros esta lucha comenzó cuando nos invadieron hace más de 500 años. Observo y me pregunto si toda esta gente que alza nuestra bandera realmente entiende lo que vive nuestra nación Mapuche. Que entienden el abuso y la violencia sistemática a la que quedan expuestos los pichiqueschen en el sur de China. ¿Qué significa flor de oro? Hoy cumplo 15 años. Acción. Me gustaría con mis dos ojitos poder volver a mirar. Pero a través de mi voz te quiero informar que mi lucha se escucha, ya que la injusticia fue y injustra. Yo soy rapera, llevo 10 años, 10 años rapeando, alzando la voz, usando la música como una herramienta de lucha. Yeah, hola, ¿qué tal? Yo me siento, soy Dale Millaray Caracolillo, más conocida como la Dos, tres, fácil, sale. Yo soy mío, yo no la la el bumbón. hip hop, chen, el barrio, más en el aire, más en el aire. Siento que la mayoría de quienes vivimos en la ciudad somos cómplices en mantener el silencio de la realidad que vive el Mapuche en el sur de Chile. Yo aquí voy a mandar un saludo al pueblo Mapuche. Sigan peleando por sus derechos, por sus tierras. A... tengan harta en agua. Todavía allá hay niños que a diario viven con ese temor a la represión de los policías, a la represión del Estado de Chile. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. gracias. mari pu Pupichiqueche acá en Simillará y les quiero dejar esta gran invitación y aviso porque este año sí se realizará el trauma Pichiqueche con pandemia y todo lo realizaremos porque encontramos que no podemos seguir siendo cómplices del silencio. Asimismo quiero darle la invitación a que ustedes puedan aportar en Red por la Defensa de la Infancia de Mapuche su granito de arena para que este trauma sí se realice. Chao, tú, Me van a matar. Que te maten, no más, Ay, ahí se mata a mi hermana. Me mataron, Pu. Uh, cachaste. Tiare, te quería hablarte y comentarte de que a la final le definimos de qué vamos a hacer el tema. Eh, lo vamos a terminar después del trago Entonces, aprovechando de que yo voy a ir para allá y voy a grabar en un estudio, podríamos grabar juntas. La Tiare y yo tenemos la misma edad. Ella vive allá en Gualmapu, en el sur. Y yo he estado apoyándola para que rapee conmigo en una canción. Oye, Milla, yo quería contarte algo, po, ¿qué pasó hoy acá en el territorio? Yo estaba con mi mamá en la huerta. Po. Como que de repente se escucharon ruidos así, pero súper fuertes. Andaban como dos o tres más o menos helicópteros, de los Milico y de los pacos Aquí donde vivo yo, hay como un cruce allí, y ahí en ese cruce estaba lleno de Paco, estaban los milicos. Igual, no sé, yo lo encuentro así como fome porque es como que no andan vigilando. Quizás más adelante quieren como hacer un allanamiento, como lo que hicieron hace un, hace un tiempo atrás. Cuídate, estamos en contacto. Esta no es la primera vez que la tierra me cuenta sobre la violencia y el optigamiento que vive por parte de los Pacos. Y no pasa ni siquiera una semana en la cual ya recibo más de un video de violencia y de hecho graves que están ocurriendo en Gualmapu. <risa> ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Oye, no veis me... que en no A Chao le pido que nos puedan arrebatar todo Pero jamás ese niño, aquí no hay enemigos Hay pichicachés que me acompañan en esta canción Y pidan, pido una infancia libre y sin represión Mira, escuchemos la última parte, la última parte de la Millaray Desde aquí para adelante Estoy preparando una canción con mi papá y varios artistas más Para visibilizar la violencia que viven los niños mapuches Pero hace falta una parte que es clave Y esa es la voz de la tiare. Oh, o sea, me gusta, sí. me gusta. Ya, entonces dejamos esa, la última. Po. La última. No Ya, porque si nos quedaríamos en ese entonces. Haríamos. Ya. Mira, entrar a los pacos a la recuperación de Boroa es donde se realizará una de las jornadas del dragón. Hay pequeños, muchos niños dentro de la recuperación. Hay que llamar por preguntar. Están allanando. ¿Y yo hablaba con la tía para ver cómo, cómo está allá? Vamos. Sí, pues... ¿Siguen reprimiendo? Sí, pues... Aparte que eh, igual allá en el sur y... hay como un sector que es súper anti-mapuche. Espero que ahora no... no usen la... el virus ni nada en contra para... para el trago, Sí. solamente no van a tener solamente represión allá sí. igual escucha de que, de que va a pasar algo que se pase algo porque vamos a llegar a los sectores más conflictivos de allá pero, pero con la esperanza de que no pase nada nomás porque de, que salga todo bonito para los chiquillos y yo a ser bonito. Mamá, ¿sabes que estoy feliz? Estoy feliz. Estoy más feliz que la... ¿Cómo se dice? P... Sí. Es que tantos meses esperando este día y hoy día es como, oh, es como, como, no sé, es un momento muy lindo. El ministro del Interior ha confirmado los patrullajes dictos entre personal ...militar de carabineros y de la policía de investigaciones en la macrozona Araucanía. Aquí confirma ya el desalojo de dos puntos, puntos que fueron ocupados por comunidades indígenas. Recordemos que son más de 120 los puntos que están demarcados, de algunos tomados. Tienen las comunidades que falta la mirada mapuche, falta sentarse a dialogar con el gobierno... ...y es por ello que se van a manifestar durante esta jornada. Cada vez que entro al Gualmapu, allá siento una paz en mi ser completamente... Siento que mi corazón se llena de alegría de llevar mis raíces y seguir su lucha. ¿Contento estar acá? Bueno. Ahora estamos en el primer día del Tragón Pichiqueche, en el comienzo de esta gran aventura. Aquí estaremos subiendo y compartiendo y quizás transmitiendo un poco de lo que va a ser las actividades y el Tragón Pichiqueche. Así que pucha, lo, lo invitamos también a seguir apoyando a la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, que estamos aquí para seguir alzando la voz por los Pichiqueche. Chau, May. Yo sé que la tiare ha vivido cosas muy duras. Quiero que se pueda abrir y sobreponerse a esos recuerdos. Tira a buscar agua. A ver si ¿Qué cosas pasaron últimamente aquí? Después de que me mandaste el video del de helicóptero y todo. ¿Tú qué edad tenías más o no menos cuando te acordabas así como en primer allanamiento que viviste? ¿Primer allanamiento? ¿Ocho años, nueve años más menos? Más de tres veces. que Han llegado los ratos y los pacos a mi casa. Y llegan violentamente, caché. mirándole las cosas, revisando todo. Sí, esa vez, una vez, alguien algo igual, pues andaban buscando a, a mi mamá. que mi mamá la andaban buscando por... porque un gringo de, de un fondo la demandó. Porque, según él, mi mamá la había amenazado por amenazas de, de llevarle su siembra, ¿cachai? Pero no fue así, pues porque esa vez fuimos a hablar con él y conversaron todo bien y después quedó la embarrada igual. El gringo se puso acuático y llamó a los pacos. después, con el tiempo, empezaron a llenar a la casa. De repente estamos así en la casa o de repente estamos, estamos comiendo y como que de repente nos llaman así y nos avisan que andan los drones o helicópteros, ¿cachai? Sí, a veces en Instagram te veía cuando transmití y cuando subí fotos. Hay, hay muchos niños que le to ha tocado vivir peor, ¿cachai? Por ejemplo. Más de dos o tres niños mapuches han sido baleados por allanamiento. Todo porque son mapuches y nos no reprimen. O nos paran cuando quieren. Ya, es así, pues. qué vas a eso? Quiero que mi amiga se haga reconocida. Ella puede sacar su voz, puede reflejar la real violencia. Pero acá, acá yo encuentro algo también. Algo que no sé describir, pero que siento que vive en mí. Y que me llama. Del último día de Dragon vamos a ir a grabar Porque la mía en Yaupe nos presta el estudio Para que podamos ir a grabar ahí a tu letra Buena ¿Quieres escucharlo. Eh. ¿Y cómo es tu que letra? Háblame, si, quieres, si no quieres cantar ¿Cómo? así Rápido o mmm, como va lento, así, así Ya Espérate 3, Incheta en los preso en este canto, con la frente en alto me levanto y alzo, represento al niño, represento al vulnerado, hemos sido reprimidos y Nehue nunca ha faltado, por violencia y represión hemos pasado, pero alzamos la voz. Somos semillas, somos la revolución. Respeto al año que más mi relato sonando el dolor. No hay temor, solo valentía y alegría en mi corazón. Rap en el territorio, rap en cada población. Aguante los niños, aguante el pueblo, aguante mi nación. Somos resistencia y la fuerza se hace con rebelión. Infancia libre y sin un cañón. ¡Ay, ay, ay, ay! Nosotros nos convertimos en cómplices del silencio, y es una palabra súper fuerte. Cuando hay un niño baleado, pasa un mes, una semana y no hacemos nada al respecto. Y asimismo, voy a alzar la voz por todo. Cuando era más pequeña dudé de eso, por personas mayores y que ahora me doy cuenta y digo, estuve bien porque yo defendí lo que pensaba. Yo creo que todos los niños debiésemos tener una infancia libre y sin represión, En tranquilidad, en paz. Pero mientras eso no sea capaz de suceder, yo voy a seguir saliendo a las calles. Yo voy a seguir alzando la voz. Igual yo soy una niña. Y a veces soy muy niña. Pero hay momentos en los cuales yo digo, esto está mal. Y tengo que hacer algo al respecto. A la cuenta de uno, dos y tres, yo quiero un fuerte afafán pa para cada uno de los que estamos aquí presentes. Uno, dos, tres. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Aquí un fuerte afafán pa para las diarias. Ahora nos vamos a tirar un rasco en la mía que igual lo hace como dos años. Y mañana quizás lo tengamos que grabar. Así es, Ley. Así que con todo el le buen, pucha, vamos a presentarle este tema. Y esto más o menos nació de, de pucha, mucha rabia que teníamos acumulada nosotras por todos los hechos de violencia que han ocurrido por parte del estadio hacia la niña Mapuche y también a Mapuche. Así que este tema se llama La Ayuda nos vigila 24-7. La Ayuda nos vigila 24-7. Nuestros hermanos luchando los pequeños llorando. Hacemos lo que pasa hoy en la comunidad Nosotras tan solo conquistamos el Y para ellos su hermano nos van a derrotar No, no Puerta papá sonando, sonando, sonando. sonando. Aguanta a los niños, aguanta a nuestro pueblo nación. Ahí falta algo. Y, o quizás podéis rematar con eso. ¿Ves cómo sonaría? Sí. sí y cómo te acomodas y me lo, me lo muestras y me qué te parece. Seguridad y confianza nomás, porque tú, tú ya has rapeado entonces. Seguridad y confianza en tu voz y, y fuerza. Por violencia y represión hemos pasado, pero alzamos la voz. Somos semillas, somos la revolución. Eh, sepáralo en alzo. Incheta, raquidam. Te la coloco. Te canto. Incheta, los en este canto. Con la frente en alto me levanto y alzo. Represento al niño, represento al vulnerado. Hemos sido reprimidos y Neguén nunca ha faltado. Hemos sido reprimidos y Neguén nunca ha faltado. Porque eso, eso, es lo que pasa, ¿no? Sí. Hemos sido reprimidos y nunca ha faltado. No, hemos sido reprimidos y nunca ha faltado por violencia y represión. Hemos pasado, pero alzamos la voz. Somos semillas, somos la revolución. ¿Qué tal eso? Sí, me gusta. Sí. Buena. ¿te gustó? Sí. Segurita, segurita. Sí, está bien, así me gustó también. En mi voz suena la lucha de mi pueblo. Y el dolor que por más que quiera de saltar no hay temor en mi corazón. De lo que una semilla, un niño que sin purificar que la trascendencia. Huevo ahí en el camino, somos semillas, somos niños con el que este mundo lo digo. Ya, vamos, vamos, vamos, vamos, ver. Soy aquí yo que floreció en el árbol milenario que instalaron. Soy semilla nueva, generación. La que no callan, vencer que no callaron. Estoy oyendo su música. La <risa> vida. <risa> el trabón y grabar sin que nos reprimiera. Porque yo sé que tuvimos suerte, porque las cosas aún no han cambiado. Por eso yo no voy a dejar de volver. ¿Tú quieres completo? Yo quiero completo, ¿y tú? Completo. El completo sin sí, mayo, ¿por qué? ¡Uno! No. Mira, mira. No sé, yo la pasé bacán y puta bro, me da pena. Cada vez que me vengo de. me voy yo para me Santiago acuerdo. me da pena. Sí, pues. ¿Qué hora es? Son las se va a extrañar todo eso. No quiero ponerme sal. A la basura aquí. Acá hay basurero. Eso estaba ahí, pero... Yo sé que tengo que volver. Porque así lo siento en el fondo de mi piuque. Porque Gualmapu es mi otra mitad. Pero también sé que este es solo el comienzo, el primer paso de este gran camino, de esta nueva oportunidad de escribir nuestro destino, de hacer historia. Alzamos nuestras banderas hasta que el resto de Chile entienda que no nos vamos a dejar engañar con sus falsas promesas. Y eso, cuidar y defender nuestros ideales. y